¿Cómo están? Bienvenidos a un video más En este super día les vamos a contar un mini cuento de Masha y el oso Pero antes no olviden de darnos un like, compartir y comentar Suscríbanse también aquí abajito en el botón rojo y activen las notificaciones Y el cuento lo vamos a empezar así Masha es una niña linda y muy traviesa Siempre está acompañada de sus amiguitos del bosque. Todos ellos pasan lindas aventuras. Por aquí vemos, chicos, que está Masha, el conejito y un lobo muy feroz. Osos siempre están aprietos gracias a Masha, pero él le tiene mucho cariño y siempre la consiente y engría. Amigo de Oso Por aquí vamos a ver chicos A Oso Y por aquí A Tigre Ellos dos son súper súper amigos Y juntos siempre pasan las mejores aventuras Y bueno También se meten en aprietos Gracias a Masha Cuando Masha está sola Siempre busca la manera de divertirse prepara pasteles, juega y le gusta mucho mirarse al espejo y disfrazarse. Aquí vemos chicos a Masha, está mirándose al espejo, y es muy traviesa y como dice siempre le gusta mirarse al espejo y disfrazarse. A Oso no solo le gusta pescar, también toca muy bien el piano y pasa los días Estoy enseñando a Masha a tocarlo Masha es muy feliz al lado de Oso Oso toca muy bien el piano y como Masha es su amiga le enseña a tocarlo para que juntos puedan hacer una linda melodía Qué divertidos son los días para Masha Oso y todos sus amigos! Felicidad y muchas aventuras Increíbles Cuando Oso Y Masha se juntan Sus días son súper súper divertidos Porque siempre se meten en aprietos Y tienen que salir de ellos Bueno chicos Y la enseñanza de Masha y el Oso Es que la verdadera amistad Está en todo momento Compartiendo alegrías y tristezas La amistad es dar a un amigo Lo mejor que tienes es cierto chicos, Masha y el oso son muy, muy amigos. Y a pesar de que siempre se meten en problemas, están juntos para que lo puedan solucionar. Bueno chicos, no olviden de darnos un like, compartir y comentar. Suscríbanse en el botón de aquí abajo.